Posiblemente yo tenga creencia y este escritor le digo de la vida. ¡Ale! Porque en el último escalón ya solo, solo sentía gozo. Y entonces me presenta el libro y veo allí mi nombre y mis dos apellidos. Pero glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Porque Dios es sabio. Porque dice que tiene todos nuestros cabellos cortados. Amén. Y hay una cosa que me llama mucho la atención: mi apellido dual no estaba con el T. estaba con Ana, porque Dios nunca se había olvidado que yo era dual y estaba escrito con mi verdadero apellido: Amén. que él no me había puesto dual, que me había puesto dual porque él sabía cómo yo me llamaba. Amén.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 con unas vallas y unos riachuelos de agua cristalina y vi allí toda mi familia gozando, retornando, abincando por todos los sitios sin dolor, sin nada, felices y aquello fue una gloria de Dios, aquello fue un nieto que se puede imaginar en el hombre que no puede sentir una Y todos vamos allí, en fila, gozando, retozando, alegre, sin odio, sin interés, con amor. Y, vamos y el Señor parece que nos va a dar un corto moral. Pero fijaros que no nos dice ni palabra. Y mirando su rostro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 Pero lo más extraordinario, el secreto maravilloso de Dios, es aquel que te aborraste y tú sigues amándolo. Y quieres ser algo. a Dios! ¡Date a ti, Dios! ¡Aleluya! ¡Dale a Dios! ¡Date a ti, Dios! ¡Date a ti! Dios! ¡Date a ti! ¡Ese una carabajilla! ¡Nadie me lo va a tratar! ¡Nadie me lo va a quitar! ¡Ni inteligencia! ¡Ni porque sea un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 va con el amor y la humildad y todo aquel que es cristiano tiene que adelar tenerla alabándose al Señor Amén. como vemos podemos comprobarlo podemos contar las personas ya vemos más de 10 y 15 Amén. pero eso no quiere decir nada porque Dios tiene su propia iglesia la fiel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 y recibí ¿Cuándo tenemos que maravilloso al ser más al ser que nos está buscando él toma ahora, va ahora detrás de nosotros diciéndolo, quieres ser mi oveja ¡Quieren ser tú mi oveja cuántas veces le decimos nuestro orgullo es que yo no soy ninguna oveja y él te contesta si no tienes el fuego en tu corazón si has perdido el camino de tu corazón si ya no tienes esperanza ni sueños, eres tu mi oveja. Porque estás perdida y vengo a buscarte. ¡A Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en todo momento por nosotros. Pero es que nosotros aún tenemos el corazón metido en una concha que no queremos abrir. Y a veces...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 Ayúdame a recuperar mis ovejas. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y Él, como un mangantico, como aquellos gitanos que iban errantes por el mundo, viene a ti. Tanto de así que te parece un vagabundo. Y cuando le ves su cara, ves una luz tan grande en ¿eh? él. Ves esa sonrisa dulce que con todo su dolor no se queja de nada. ojos, amado sea Dios, recupérame todas, todas, recupera todas, yo sé que cuesta mucho, pero hazlo. y ahora te dice todo eso es lo que has tenido no es más que impundicia engaño, fantasía del espejismo coge el amor de Cristo que es duradero que es hasta el final resiste que Él te va a curar todas las heridas pero yo le dije Señor cómo es posible que tu sangre sea la misma de mi tipo y me dijo es que mi sangre vale para todos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 tendréis la paz que mi padre me dio padre, ay, o sea Dios bendecido sea, o sea el nombre de Jesús ay, quería manifestaros ay, este testimonio ay, para que veáis ay, que muchas veces nosotros nos quejamos con un poco motivo ay, porque cuanto yo pude ver a través de las escrituras las llagas de Jesús el cansancio de Jesús el toro de Jesús todo lo de Jesús tía, pero que es mi tribulación o no lo de ¿Qué es mi tribulación? ¿No a me estoy quejando porque quiero, me estoy quejando en mi egoísmo, me estoy quejando, ¿sabéis por qué? Porque no quiero seguir a Cristo. A Pero cuando él me dijo quién ser mi oveja, yo le dije no soy una oveja. Y me dijo, si no tienes fuego en tu corazón, no si no tienes ilusión, si no tienes esperanza, tú eres mi oveja perdida que.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 decirle con orgullo, decirle con ese gozo tan grande de Dios, yo quiero seguir, yo quiero que te porque estoy perdido y además voy a ser aquel que te va a ayudar a buscar a las ovejas que te guardan, que están perdidas por tu ayuda. Alabado sea Dios, que Dios me diga. It's been nice.